tiene el nuevo ferry, que esta vez es un catamarán bien bonito, que nos va a llevar de vuelta a Penang. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque esperábamos un barco como el de la otra vez, ese horror de vómitos y mareos, y el barco este pues tiene mejor es más bonito, es un catamarán, que es otro estilo, no es de esos que van haciendo así, subiendo y bajando, creemos, así que esperamos que el viaje sea mucho más plácido. Sí. A ya hemos pasado el ferry. Esta vez no nos hemos mareado, Irene no, está no, no, no. <risa> Sí, Dios, ahora el álbum me da muchísimo. Pero no, no nos hemos mareado, hemos llegado sanos y salvos y ahora tenemos que coger corriendo un taxi que nos lleve al coche. Porque queremos ir a ver los orangutanes y tenemos que devolver el coche. A ver si nos da tiempo a hacer todo porque vamos justitos de tiempo, sí. pero, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sí las maletas que las están lanzando por aquí del barco y nada y salimos corriendo ya tenemos nuestro cochecito que nos hemos llevado una pequeña sorpresa cuando hemos llegado bueno primero el taxista que nos ha llevado de la estación del ferry al taxi o sea al coche perdón a donde lo teníamos aparcado que era donde estaba nuestro antiguo hotel en Georgetown pues nos dice ay habéis dejado el coche ahí Sí, porque si lo no dejas ahí lo más probable es que te lo hayan abierto o algo, ¿eh? Y yo, pues, no. y yo, no he dicho nada, tal, digo, no sé, no creo tal. Además el del hotel nos dijo que, que nos estaban un vistazo y que no había problema, pero bueno. La zona es verdad que era bastante chunga. Y nada, llegamos al coche y lo primero que veo es que la puerta está abierta, o está sea, como cerrada, pero un poco abierta. Pero vamos, ya hago así y abro tal cual sin sí llave. Y es como bien. Pero bueno. El coche parecía que estaba intacto, las cosas que había dentro, que había una gafa de sol que me dejé ir, un poco más, estaba todo. Así que bueno, problema uno, solucionado. Luego hemos tenido que buscar algo para comer por el camino, y hemos parado en un McDonald's y hemos comido en el coche para ahorrar tiempo y llegar a ver los orangutanes. Ahí están las pruebas. Sí. Me comí una hamburguesa de pollo picante muy rica. Y y ahora estamos ya de camino y eso, apretando el tiempo a ver si nos da tiempo a hacer todo. Sí. ¡Hemos llegado! Pues en este muelle es donde se coge el barco que te lleva a la isla de los orangutanes, que es donde vamos a ir a ver a estos animalitos. Eh, es uno de los pocos sitios, quitando zoos y cosas así, donde se pueden encontrar orangutanes en, Mala en Malasia peninsular porque los orangutanes que quedan en libertad, que son pocos porque están destruyendo su hábitat con la tala de la selva para el maldito aceite de palma, pues los pocos que hay están en Borneo, que es la otra parte de Malasia, la isla. Eh, y nada, vamos a comprar la entrada, son 30 ringis, si no me equivoco, y hay que coger un barquito que te lleve hasta la isla. La entrada no siempre es posible porque depende del nivel del, del agua aquí. Si el agua no está lo suficientemente elevada, por así decirlo, no se puede cruzar el lago y acceder a la isla. Y hemos solucionado los problemas que teníamos de prisa porque hemos llamado a la agencia y nos han dicho que sin problema podemos devolver el coche un poquito más tarde, pagando eso sí un poquito de multa, pero no problema. Aquí estamos. Y ahí se va un barquito y aquí se compran las entradas. Pesa más de 200 kilos. Mira cómo come. Y ha dicho que es el nuevo rey. Este es el nuevo rey de los orangutanes aquí. Aunque parezca que están enjaulados... Eh, son... Somos nosotros los que estamos enjaulados. Ellos están libres y tienen un montón de espacio. Ya sí, que se puede ver que es grandísima la zona. Este es nuestro jaula pasillo. Sí. Estamos atrapados. Y ellos pues tienen un montón de espacio ahí dentro por el que moverse. Lo que pasa es que los cuidadores los llaman y se acercan a la verja. Por este tubo nos han contado que es donde alimentan a los orangutanes. Y que su comida favorita es el coco. Les encantan las frutas. Son muy, muy, muy vegetarianos. Y tienen un 97% de coincidencia genética con los humanos. Este es Adam, tiene 13 añitos y está ahí muy contento, jugando con su palo. Estos son más pequeñitos, tienen 6, 7 y 8 años. Se acercan a la valla cuando les llaman los cuidadores. Eh, Hiroshi, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hiroshi! ¡Vaya! ¡Clap! ¡Clap! Fíjate cómo se ponen a dos patas sí. y hacen lo que quieras, vamos. Ay, mira que lindo con el palo para sí. coger la frutita. Ese sí. sí, está cogiendo la fruta, metiendo un palo por debajo de la valla. para va coger otro palo porque a ese no le gusta. Hay un cacho de fruta ahí que la quiere, como Ajá. sea. El tío se la deja lejos, ¿eh? es un cabrón. Sí, sí. <risa> no, pero eso estimula mucho a los animales también. ¿no? Este es chacha, que es el más chiquitín, tiene un un añito y medio solo. Y esa es la mujer de la familia, la mamá, que tiene 27 años. Chacha. ¿Qué pasa, Chacha? ¿Te pica? ¿Qué guay. Ya. No mermeda. Chacha, ¿cómo me estás? <ríe> so loving. <ríe> oh. Este es el hospital donde cuidan a los orangutanes, tienen su bonita la incubadora porque nacen prematuros Exactamente igual que las personas Nos ha encantado esta asociación la verdad y ojalá estos preciosísimos animales puedan vivir muchísimo más tiempo y no tengamos que preocuparnos por su extinción así que vamos a donar unos ringgits para ayudar a la causa Sí, porque de momento hay poquitos oh. Echad más ringgits Echad ringgits todos los que vengáis Y venid en Kuala Lumpur! Sí, por fin. Ya solamente Son... nos queda entregar el coche. Son casi las 8. Creo que volver el coche a las 8 y media, así que vamos en hora. Y nada, la ciudad está preciosa por la noche todos los rascacielos iluminados. Y esperamos poder ver las petronas iluminadas y el espectáculo de luces de las fuentes. Sí, la y hacer unas últimas compritas en China. También hay que madrugar mucho para hacer el avión. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro hotel, el último hotel de Kuala Lumpur y el último hotel de nuestro viaje, va a ser solo para una noche. Y esto es, es un apartamentillo en Kuala Lumpur Central, en la estación, para estar mejor conectados con el aeropuerto porque tenemos que madrugar mucho de nuestro vuelo sale a las 9 menos cuarto, así que habrá que estar tempranito en el aeropuerto. Como ves, el hotel no le falta de nada. Es, se llama Tarragon Service Suites. Y está estupendo. Pues nada, hemos salido del hotel a dar una vuelta. Hemos cenado una hamburguesa rica y un costillar en un sitio muy chulo, en el centro de Kuala Lumpur y en una calle de muchos bares de fiesta y tal, aquí también se puede encontrar fiesta bueno, fuera de cual un no hemos visto nada, absolutamente nada de fiesta pero aquí sí que hay y luego queríamos ir a ver el espectáculo de luces de la fuente de las Petronas pero se nos ha hecho tarde Yo hemos venido a hacer unas últimas compras a Chinatown pero lo que eran miles de puestos pues también se nos ha hecho tarde y ahora no queda nada así que visión fallida creo que Volvemos al hotel y a dormir para mañana madrugar. Irene quiere salir. No hay más bolsos para Irene. Oh. Pobre Irene. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el madrugón? Cansado. Son las 7 menos 10 de la mañana y se nos va a. 6 menos 10. 6 menos 10 de la mañana. <ríe> Nos hemos levantado a las 5 y media y ya nos vamos de malas. Se acabó. Tu a... va a venir a buscarnos ahora a las 6 Supuestamente. Supuestamente. Y nos va a llevar al aeropuerto. Y esa vez primero tenemos el vuelo largo de como unas 12 horas o así, ¿no? Sí. Y luego otro corto de 3 horas. Vamos a por Amsterdam, o sea, bueno. Amsterdam, Madrid. Así, así que nada comienza nuestro regreso. <risa> pues ya estamos en el taxi camino al aeropuerto. Sí, que además hemos conseguido otro taxi por la mitad del precio del que habíamos conseguido ayer. Es pues que, a ver, hay, hay dos formas de ir. Una que es el tren, pero cuesta 55 ringgits cada uno, que en total eran 110. Y luego el taxi, que nos dijeron que podía ser pues, entre 120 y 150. quedamos con Ellen, que venía a buscarnos a las 6 y nos dijo que 150 y dijimos vale. Y habíamos salido a las 6 y el taxista no estaba, Nuestro. y entonces hemos llamado a otro y nos ha dicho 80. Claro, ha aparecido uno por ahí por la calle lo hemos parado y nos dice, nos al aeropuerto y dice, 80 y dijimos ¿cómo? Pues no, Así que nada. Ahí estamos Dos. viniendo por 80 ringgits, que son 20 euros. Y otra cosa que hacen mucho, mucho aquí en Kuala Lumpur es ponerte el taxímetro, pero pactar el precio, o sea, el tío te dice, te llevo por 80, y muchas veces no se baja el burro, a veces puede negociar, pero vamos. Y luego pone el taxímetro y cuenta lo que cuente, claro. Entonces él lo registra y claro, cuando llegas pone, han sido 40 ringgits, y a ti te cobra 80, dices hijo de puta. Pero aquí es lo que hay. O sea, ayer, por ejemplo, para cenar igual, eh, me juro 20 ringgits y el taxímetro marcaba 11. Así que bueno, tiene bastante morro, pero es que si no, no te llevan, directamente, así que bueno, aquí es el sistema malayo. Pues ya estamos en el aeropuerto, y se nos ha hecho de día, hemos tardado como una hora y algo, es que está muy lejos de la ciudad, muy muy lejos, y no nos ha timado la verdad, porque nos ha dicho, nos ha dicho 80 ringgits y van 75 con 75 así que no ha sido nada gran diferencia no ha salido para irene está dormida tengo sueño <ríe> es muy temprano y nada a ver si encontramos nuestra puerta de embarque y demás vamos a gastar los ringis que nos quedan Irene quiere colonias A ver si es más barato o no ¿Estás haciendo cuentas? Pues es igual, la verdad Es caro Les voy a mentir Las colonias se costando una millonada Y es un liquidito con olor Este aeropuerto es infinito Ahora vamos a que coger un tren Después de pasar 80 controles Y esperar mucha cola Para que nos lleve hasta nuestra vuelta. Venden en la farmacia del aeropuerto. Esto significa que esto es muy sano. Compramos. <risa> y este es nuestro avioncito. Al avión se ha dicho. Adiós, Malasia. Adiós, estupendo país. Adiós. Bueno chicos, ahora sí, estamos en el avión y aquí nos despedimos de este viaje maravilloso. Sí, la verdad es que han sido 15 días viendo un montón de cosas distintas que nos han sorprendido muchísimo y nos han encantado, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿En qué te quedas? Pues ayer nos estuvimos hablando y los dos coincidimos más o menos en que nos quedamos con la experiencia con nuestra excursión para hacer snorkel que nos encantó poder nadar con tortugas, con tiburones, ver los corales y los peces nadando enfrente de los ojos la verdad es que fue increíble Fue muy guay, la verdad es que de todos los sitios hemos sacado un montón de cosas nos ha encantado poder explorar la selva, ver las playas Lankawi, que es otra isla paradisíaca con un montón de actividades que nos habría gustado tener más tiempo para estar allí. Y sí, la verdad es que Lancauí es una isla que, si tienes un poco de dinero y más tiempo, se puede disfrutar muchísimo. Mucho, mucho más. O sea, quizá tengan muchas más posibilidades que Perentian, pero hace pero falta también una dinerillo Es bastante muy, más. Muy europea en ese aspecto. Sí. Y nada, y luego, pues, para claro, un una ciudad súper. multicultural, sí. y la verdad es que muy sorprendente, muy moderna muy completa también nos gustó sí. con el arte la comida y tal. sí yo estamos muy... es más una ciudad mucho más pequeña y muy curiosa la verdad es que hemos visto un montón de contrastes por todo el país nos ha sorprendido muchísimo también la cultura y la diversidad de culturas que hay porque aquí en Malasia no solamente hay una conviven un montón de culturas distintas cada uno aporta sus tradiciones no y la verdad que es que es muy interesante no, verlo. Sí, en nuestros viajes por carretera hemos visto de todo. Básicamente jungla, un montón de animales que he podido ver. Y, y eso sí, ver como gente <risa> que no tiene nada y luego encuentras una gran ciudad, un gran sitio, no sé qué es... Es muy curioso, muy curioso. Sí, sí. Me y... Es la pena venir a Malasia a conocer este país que, que está emergiendo turísticamente y que aún tiene muchísimo por <risa> explorar y mucho por ofrecer, así que tenéis miedos, quitaroslo porque es súper seguro, no hemos tenido ningún problema en absolutamente nada. Todo ha sido maravilloso según lo previsto. La gente... La verdad es que es estupenda y la de historia del de coche abierto tres días es real. No, no, no, no, no, no, no, no nada. La verdad es que todo el mundo nos ha portado no, súper bien con nosotros y en cuanto conseguíamos entendernos en la inglés la un poquito, la gente ha sido súper amable, nos han intentado ayudar todos y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema y no día. Sí, lo recomendamos mucho. Venid a Malasia. Venid a Malasia. Y nada, que esperamos... Nos despedimos. Nos despedimos aquí. Esperamos que os haya gustado nuestro viaje, nuestros vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.